Está aquí en San Francisco de Macorís, en la carretera San Francisco-Nagua, en Huisi, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo. Además, recuerde que usted puede aprovechar y eh, proveerse de la bebida de su preferencia aquí en Caen Liquor Store número 2 de Master Pollo, aquí salida a Santo Domingo. Master Pollo en San Francisco de Macorís. Saludamos y le damos la bienvenida una vez más en este en Contacto con el Mundo con nuestro queridísimo Octavio Lister. Profesor, saludo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días Víctor, buenos días amigos televidentes, muy emocionado de estar en tu programa, como todos los viernes. <risa> Muchas gracias profesor, y después ¿verdad? de esa importantísima participación, también como cada viernes de nuestra querida doctora Elidenia Velázquez, que deja el estudio encendido definitivamente. Bueno, me va a tocar a mí ¿Qué? hacer un esfuerzo bastante grande porque dejó impregnado el ambiente de su belleza, de su profesionalidad y de su perfume femenino. Así es. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Dos temas interesantes, lo que usted va a tocar con nosotros y para todo el público de este contacto. de La situación, profesor, que está atravesando en este momento Colombia. Correcto, Víctor. Quise traer ese tema a colación por la semejanza que hay con lo que está sucediendo en nuestro país y lo que puede suceder. Es decir, Colombia ha venido enfrentando una situación de violencia, de vandalismo, como hace muchos años que no ocurría. Incluso se habla, las cifras oficiales hablan de 24 personas muertas. Sin embargo, instituciones organizaciones eh, de derechos humanos, hablan de 31 y hasta de 34, fuera de la cantidad de heridos y de la cantidad de personas detenidas. Ahora bien, ¿a qué se debe que Colombia explotara de esa manera? La mayoría de nuestros países latinoamericanos y otros en el mundo, a veces pasamos por una etapa de tranquilidad, y muchos piensan que se ha logrado la estabilidad económica, la igualdad social, etc. Y no es así. A veces basta con un fósforo para incendiar la pradera. Y en Colombia todos los males sociales acumulados de tantos años explotaron ahora porque el fósforo, la gasolina y la leña la puso el gobierno, el presidente de la república, al presentar una indeseada reforma tributaria. Esa reforma tributaria implicaba pago de impuestos hasta los servicios funerarios. Entiéndase que después de fallecido la familia quedaba con una carga de tener que pagar impuestos a los artículos de primera necesidad. Sabemos muy bien que todos nuestros gobiernos, para hacer frente a la pandemia, y a la consecuencia social y económica que se deriva de la misma, pues obviamente han tenido que recurrir a todos los medios posibles para implementar programas sociales de asistencia, como son aquí eh, Fase 1, Fase 2, eh, Quédate en Casa, una serie o, o, o de cosas. O sea, doctor, ¿qué razones, razones tiene el pueblo de Colombia para protestar? Claro, claro que sí. Voy a hablar de los cinco sí. motivos básicos que han dado origen a esto. Entonces, en medio de una pandemia, cuando todavía el país no se ha recuperado, cuando el turismo cayó en el mundo entero, y fíjate, en nuestro país, a pesar de que cayó casi a cero, ha venido repuntando, ha venido, ¿por qué? Porque afortunadamente las medidas sanitarias, que se han, de control sanitario que se han implementado en los centros Turístico de nuestro país ha sido incluso reconocido por la Organización Mundial de Turismo y la misma Organización Mundial de Salud. Ahora bien, eh, en Colombia, el presidente no fue muy inteligente de presentar una reforma tributaria. Entonces, esto fue la chispa que encendió los ánimos y las protestas, en principio, fueron protestas. Lo de la reforma. Eh tributaria P tributaria se veía venir lo que usted eh, o lo que se cuestiona es el momento cuando se pone cuando se intenta poner eh, en práctica correcto porque eso mismo pasó en Costa Rica ¿no? y el gobierno tuvo que iba a negociar y negoció con el Fondo Monetario Internacional porque por ejemplo la nuestra está por venir sí, sí. ahí es donde, ahí donde me llama la atención y con esto quiero concluir ese tema, pero bien el problema es que otra de las, de los motivos, razones por la cual protestó la gente es por la violencia de los cuerpos de seguridad, entiéndase, de la policía. Allá la policía, algo que yo desconocía, ¿pertenece al Ministerio de Defensa? O sea, que yo, eso lo habían, habían rebasado esa situación. Entonces, cuando se habla de Ministerio de seguridad pública se entiende que ya son como una policía militarizada. Entonces lo mismo que pasa en Estados Unidos, que pasa aquí, que pasa en otros lugares, la represión policial ha sido muy violenta y lo que se está llamando es a una reforma policial. Pero ojo, la policía colombiana es la que se asesora a varios países, entre ellos Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Por eso es el profesor que la nuestra no sirve. No, no, no, no. espérate, no no, no digo eso porque Colombia tiene una buena policía investigativa, pero cuando dan ah, este ejemplo, no está Exactamente, nos se está pidiendo también que debe producirse una reforma policial en Colombia y esa es la policía que nos asesora a nosotros y nos Ah, okay, Correcto, sí. correcto. Ahora bien, eh, si bien es cierto que la represión, la violencia policial, torturas, desapariciones, todo eso se está ocurriendo en Colombia, no menos cierto es que cuando se presentan estas situaciones y se da en San Francisco de Macorís, se aprovechan los marginados sociales, los vándalos, los delincuentes y los narcotraficantes. Y entonces hasta ellos eh, incentivan, patrocinan. ¿Cómo se le prepara el terreno, el ambiente, el Mientras la policía está distraída, no. Está ocupada con los problemas de seguridad pública o entonces hacen los trasiegos de droga a sus anchas, porque la vigilancia decae un poco. Entonces ese es el segundo elemento, el primero es la reforma tributaria, el segundo la violencia policial y, y la reforma policial, el tercero es... Antes de entrar en el tercero, profesor, ¿no veíamos nosotros en Colombia, por ejemplo, antes de la pandemia, ya un ambiente como de más tranquilo, de paz, entonces, eh, en apariencia, y eso es lo que quiero señalar. En tercer lugar, otra de las demandas es la reforma de salud. O sea, en contra de esa reforma, porque lo, lo que implicaría pues es estoy como, privatizar. Estoy viendo como muchas coincidencias. No es que, es que lo traje el tema porque tú piensas que estamos hablando de República Dominicana. <risa> Óyeme, entonces la reforma de salud, porque lo que implica es privatizar aún más la salud. Y aumentar los beneficios de los, mon de los monopolios de las administradoras de, de, de seguridad. De las ARS. De las ARS. Fíjate tú, ¿eh? es la misma cosa. Y también, otra de, la, de las razones es que a raíz de la firma de los tratados de paz en el 2016, cuando el presidente era Manuel Santos, con la guerrilla de la FARC. Acuérdate que después se quedaron en negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, pero ahí vino el cambio de gobierno y obviamente eso se, se quedó sobre el tapete porque el presidente que lo sustituyó, el actual presidente, Iván Duque, es un discípulo de Álvaro Uribe, que es un hombre de acción, un hombre de derecha, un hombre de fuerza, llamó al presidente a tirar a los militares a la calle. O sea que lo que entendía que había que reprimir a como diera lugar todas estas protestas, Ahora bien, la alcaldía, que quien la dirige es una la alcaldesa, es de un partido diferente al partido de gobierno, tiene a su lado a Amnistía Internacional, a la Comisión de Derechos Humanos, Fiscalizando la protesta Porque comienzan pacífica Y de un momento a otro se tornan violentas Han destruido eh, Como 10 estaciones de policía Incluso hubo, hubo una Que la incendiaron con 10 policías Adentro pues Eso es un crimen, no, afortunadamente Lograron salir a, eh, rápidamente eh, Destruyendo Hasta bancos, supermercados Negocios Aquello fue una, una explosión Tal como tú dices bueno, pero aparentemente, eh, a veces piensan que en Dominicana todos somos turistas, porque el dominicano de todo se ríe, todo lo baila, todo lo convierte en una chercha, incluso la misma pandemia, que es uno de los problemas por los cuales nosotros no hemos podido avanzar. Y aún así, y aún así. Y aún así. Eh, otro elemento, bueno, con el asunto de la firma del Tratado de Paz, han salido a cazar a todos aquellos que fueron combatientes y del 2016 ahora ya han asesinado más de 900, es guerrillero, es combatiente. Tú dirías, bueno, pero pues eran delincuentes, estaban alzados en armas, sí, pero no lo, no lo mataron en enfrentamiento. Lo que pasó aquí después de la revolución de abril, acuérdate que muchos dirigentes de izquierda o lo desaparecían, o los asesinaban, o le conseguían visa para Estados Unidos, con acuerdo con Estados Unidos, para sacarlo del país y no siguieran los llamados cabeza caliente, ¿no? Lo llamado cabeza caliente. Entonces, hay otro elemento más, y es que la desigualdad social. Tú acabas de decir, ¿pero tú no pensabas que en Colombia, Colombia tiene un 40% de pobreza y un 15% de pobreza extrema? Tú vas a esas grandes ciudades, Colombia es uno de los países que más grandes ciudades tiene, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, eh, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga y así te sigo mencionando. Pero pasa lo mismo que pasa aquí, que se concentran en las ciudades y en los campos están marginados. Yo fui una vez a una conferencia El que dictó... poquito editó, se concentra en, la, en las ciudades. Eh, exacto. Sí. Yo fui una vez a una conferencia que dictó un ex capitán del ejército de, de Colombia que duró muchos años cautivo por la guerrilla y después fueron de esos que canjearon y, y lo liberaron, y él andaba por todos los países dando conferencias, dictando conferencias. Y le preguntaron que a qué se debía que la guerrilla tuviera tanta incidencia en esos lugares remotos, en esos lugares eh, inhóspitos, donde están los campesinos, los indígenas abandonados, quién él dijo por, por la ausencia del Estado, donde el Estado no construye escuelas, no construye dispensarios, no hay asistencia. La guerrilla lo suple y tienen un microestado. Entonces, ¿qué hacen estos campesinos, estos indígenas? Bueno, este es el que nos protege. Lo que pasaba con Pablo Escobar, ¿eh? Pablo Escobar construía de eso, cancha deportiva, dispensarios médicos. se convirtió en y líder que... dentro de ese ambiente. Lamentablemente. Lamentablemente. O sea a pesar de que no era un hombre estudiado y que era el genio de la maldad un criminal, pero tenía sensibilidad social porque venía de ahí y suplía esa, esa falencia. Y tal vez, tal vez, bueno, lo vamos a interpretar como una sensibilidad social que tenía, pero tal vez, eh, y qué bueno que era así, pero por ejemplo, si él ve esa debilidad, se aprovechaba de esa, no, no, si claro. no la tenía, la desarrollaba. Me decía un amigo ayer... Eh, Tú estudiaste Medellín, y digo, sí, dice, sí. Medellín es bonito, pero lo, lo, lo, ¿cómo se? dentro del paquete turístico incluyen ir al, a, a, al pueblo donde nació Escobar y ahí te dicen eh, la viuda negra, cómo la mataron, y todo y dicen, no, pero pues yo no quiero conocer eso. Entonces eso lo han convertido en un tema turístico. Ahora bien, fíjate cómo explotó Colombia con la introducción. Ah, el segundo día dijo Iván Duque, el presidente, que no va a retirar el proyecto. Al tercer día dijo, bueno, vamos a hacer una modificación, pero al quinto día tuvo que retirarlo y aún así, aún así quieren insistir. ¿Y dónde, a qué conclusión llegaron? Que lo van a consensuar con los partidos políticos. Es que los gobiernos se vuelven locos cuando tienen mayoría. Si hubiese hecho eso mismo, hoy no ah, Comienza pasado, por ahí, no supo, claro. claro, aunque no le aprueben todo lo que era su intención, pero terminan entonces teniendo que negociar porque esa y es hoy, la democracia. Y hoy hubiera paz en y Colombia. Y hoy hubiera paz en Colombia. Ahora, ¿qué pasa en República Dominicana? Empiezan desde el gobierno a hablar que la reforma tributaria es inminente, es necesaria. Y el vocero de esa, de toda esa propuesta es el ministro administrativo de la presidencia. Entiéndase, el presidente del PRM. Y yo dije, oye, pero parece que no ven lo que está pasando con los vecinos. Cuando los vecinos explotan, hay que poner la barba en remojo. Entonces, es una, a mí me preocupa mucho de lo que pudiese pasar aquí si siguen insistiendo con eso. Y, y lo peor es que quieren ven, venderle un caramelo envenenado en el sentido de que, y el sentido de que esa reforma tributaria es para quitar impuestos y como para reorganizar todo el tributo y que, pero ¿quiénes son los que más, paga, más impuestos pagan? Te pregunto yo a ti. ¿Quiénes son de la sociedad los que más impuestos pagan? La clase media. La clase media. <risa> los pobres no tienen con qué pagar. Sí. Y los ricos buscan la manera de, de evadir no para, el impuesto o cargárselo sí, sí. en los productos. Es la clase media, no aguanta más. Entonces, señores del gobierno, no jueguen con eso. El expresidente Leonel Fernández advirtió que si bien era cierto cuando comenzó en marzo del 2020 la pandemia, había que pensar la consecuencia de esto que era la crisis económica que iba a dejar ...y la crisis social que produce ...la crisis económica... ...entonces puede que usted no le simpatice... ...el doctor Leonel Fernández... ...pero nosotros no podemos hacernos ir los sordos... ...a lo que él dice por su experiencia... ...su capacidad... ...y porque es el político dominicano... ...que está al tanto de todo lo que ocurre en el mundo... ...así que no jueguen con eso... ...esperen que sea el momento adecuado... ...y consensúenla primero... ...no digan que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado porque pudiera ser legal pero no legítima y con los pueblos no se juega así es, doctor eh, yo quiero hacer una exhortación a nuestros amigos televidentes y decirles que si quieren enterarse de lo que pasa en el mundo, usted debe pues, hacer contacto con nosotros cada viernes en este segmento que comparte el doctor Octavio Lista, porque está recorrido que hacemos nosotros, verdad de todo lo que pasa en el mundo solo se trata aquí en este espacio cada viernes así es. se nos quedó el Salvador sí, para los próximo salto, la programa crisis, la, la crisis, porque le vamos a dejar los últimos tres minutos a nuestro querido Ariel sí, para no, que no, nos no. diga lo que pasa Tranquilo, en el deporte. pero dejamos eso porque eh, en sí. el Salvador el asunto más que en el Salvador, en el exterior con respecto al Salvador, así es Recuerda que el próximo viernes, el otro vamos a compartir aquí, vamos a hablar eh, también en su condición de experto en esa área de la criminología, eh, vamos a hablar con la doctora Lidiana Velázquez, el tema de la relación neurológica y la criminalidad. Eh, en la República Dominicana, ese es el tema doctor que vamos a compartir el próximo viernes. vamos a hacer una especie de conversatorio aquí en Contacto Diario, reiterar que si usted quiere estar al tanto de lo que pasa en el mundo, cada viernes debe eh, sintonizar claro, todos los días, pero si eh, quiere saber lo que pasa en el mundo en contacto con el mundo, aquí con el doctor Octavio Lister en Contacto Diario doctor, un abrazo, gracias, gracias. por estar con nosotros y tocar esos temas sumamente interesantes cada viernes Aquí en este espacio. Nosotros vamos a la pausa, ya regreso. Venimos con nuestro compañero Ariel Núñez, que hoy tuvimos que mover del principio al final los cinco minutos en contacto con los deportes. Se va a quedar con esos conocimientos, esa información fresquecita de lo que pasó en el mundo de los deportes en el día de ayer. A la pausa y ya regresamos. <música>